Pues en lo que es diseño vectorial, el más conocido y, y, y poderoso, digamos, de, de herramientas de, de diseño vectorial es Inkscape. Es un programa muy, muy completo que apunta, apunta a ser una herramienta de ilustración completa, no una herramienta de autoedición, para eso se usa Scribus y trabaja nativamente con un, un formato llamado SVG. No sé si lo lo escucharon nombrar, es un formato que es un estándar de la web. Hoy por hoy eh, la, la web con HTML5 trabaja nativamente los gráficos en el formato SVG, eh, lo cual ah, ah, me faltó poner en pantalla completa como habrán notado. la presentación me quedó es estamos viendo en un navegador porque el archivo es en el archivo SVG y las animaciones funcionan con todo eso. Y esto, este este archivo está hecho con Inkscape. Eh, íntegramente. Eh, la verdad es que es una herramienta muy buena que a mí me, me resultó fácil de adaptar y enseguida noté que mejoré en mi, mi capacidad de dibujar, que tenía, por ejemplo, problemas, yo usaba, era usuario del globo aerostático y siempre tenía problemas con el encajar en guías o con había herramientas que me molestaban más que ayudarme. Eh, y este programa me ayudó un montón a activar eso cuando, cuando quería ajustar las cosas y desactivarlo abandonó un montón de herramientas orientadas al, al dibujo que están muy completas eh, y ahora están trabajando en ciertas herramientas para previsualizar el color en América y algunas cuestiones más de gráfica pero este programa originalmente es para diseño orientado a, a trabajar para la web y que con Inkscape y con otros programas se pudo utilizar para eh, imprenta y otras funcionalidades como les decía, Scribus es un programa de autoedición para compaginar los textos, las imágenes, lo que hagan con otros programas en cuestiones editoriales para hacerlas, eh, sobre todo para separar, para llevar imprenta, hacer eh, publicaciones y un programa que me recomendaron, lo probé un poco y es muy interesante es un programa experimental, muy chiquitito, no pesa nada Lo interesante es que trabaja eh, con organismos y, y, y funciones así muy Experimentales y cuestiones medio aleatorias, interesante es que guarden PDF el, el documento que hacen. Entonces, después lo pueden llevar a cualquier programa eh, vectorial o, o raster y, y seguir modificándolo. Entonces, hay muchos trabajos que quizás para hacer un poco de brainstorming trabajan con esto, porque a veces la sala es una manera diferente. No quiere decir que a, uno, a mí me resulta más fácil dibujar a lápiz que, que trabajar en la computadora, pero. Eso es, es, es muy práctico. Y después también, este, programas, accesorios muy eh, funcionales. Eh, yo utilizo un, un pequeño programita que es un, un programa Java, que me permite el organizar las hojas, unir documentos PDF y hacer cierto tipo de operaciones. Eh, me resulta muy práctico. Lo que le faltaría a ese programa es que esté tradu traducido al español. Tendría que tra eh, les mandé un mail y nunca me contestaron a ver si podía colaborar con la traducción del programa, pero bueno. Eh, Robocat es un, un programa para lo que es recorte, para lo que es plotar de corte, para ciertos programas que por lo general ahí en lo que es hardware está bastante atado a ciertas, a ciertas empresas eh, entonces hay ciertos trabajos de ingeniería inversa de tratar de hacer que funcionen plotter de corte para que funcionen con software libre eh, el proyecto Carbon me dijeron, yo lo he incorporado en la chat, me dijeron que en este momento está paralizado, es un, una alternativa a Inkscape, pero me dijeron que estaba bastante congelado el proyecto, eh, así bien, bueno, yo la verdad uso Inkscape, pero bueno, eh, originalmente era como una alternativa pero me dijeron que no está muy activo. Y después, aunque no es eh, LibreOffice es el paquete, un paquete de oficina libre, quizás lo hayan nombrado, escuchado nombrar, quizás OpenOffice, OpenOffice era el proyecto y después se dividió en OpenOffice y LibreOffice. Eh, lo interesante es que la última versión de, de LibreOffice trabajaron en una librería especial para abrir ciertos eh, formatos CDR Inclusive, gracias a eso, toman esa librería Entonces, un formato comercial, privativo que solo podrías abrir con el programa y con la misma versión del programa Gracias a LibreOffice ahora hay cierto proceso de poder importar esos archivos Entonces, es una cosa para tener en cuenta porque típica pregunta que me hacen es ¿Tengo archivos hechos con el lo estático y ahora no sé qué hacer? Si vos, vos me decís usar software ¿cómo convierto todo lo que lo que había hecho? Eh, bueno, ahora como para hablar de Blender, en vez de... Podría hablar un montón, pero Blender es tan, habla por sí mismo. Es un editor de efectos especiales, se utiliza en la industria de publicidad en conjunto con aplicaciones comerciales o en exclusividad con Blender eh, hay un montón de cortos eh, no sé si habrán visto Sintel, Bitback Money que están hechos íntegramente con software libre y un montón de publicidades que habrán visto ahí habrán visto alguna publicidad de Los Chocolatitos en la publicidad argentina La Llama, un animador argentino hay eh, de, de, de, muchas publicidades que están en, en la televisión eh, están hechas con, con software libre si quieren ver los videos de, de la conferencia Che Blender eh, van a ver un montón de, de publicidades que quizás conozcan y que hayan visto y que digan, ¡ah! ¿está hecho con este programita? y lo loco es que este programita ustedes pensaban, uh, es un bicho de 3 gigas que, eh, que va a venir en 5D no, la última versión eh, creo que pesa 180 megas y es, es una barbaridad en época era un archivito de 20, el, el es una es increíble todo lo que tiene adentro eh, mucha gente lo utiliza en reemplazo de un montón de, de herramientas de animación o lo usa en conjunto con. Y obviamente el, el, el, se imposible implementar no solo por una cuestión de factor costo, sino por una cuestión de, de funcionalidad. Y lo interesante es que se puede utilizar con una granja renderizada millones de máquinas, con una computadora común y corriente. Eh, decir, hay un montón de trabajos que he hecho con la, con la computadora de escritorio y la netbook, las dos haciendo render como para traer un trabajo. Pero se puede hacer con una computadora doméstica No requiere de, de grandes computadoras, no es eh, programas así, pesados eh, después, como para, después de herramientas de animación eh, hay un montón de... Además de utilizar Blender y, y algunos de, lo, de, de los plugins que, que había mencionado antes Hay ciertas herramientas dedicadas a animación eh, Synfig que era un programa eh, comer, estrictamente comercial Que pasó a ser software Libre hace algunos años Ahora llegó a su versión 1, eh, que es bastante completo. Un programa que no he tenido la oportunidad de usar en profundidad. Eh, pero sí, eh, sé que tengo entendido que uno puede trabajar en, en Inkscape y hacer los archivos SVG, llevarlos a Zenfix y animarlos. Eh, así que tiene una serie de funcionalidades. Después GimGap que es una herramienta para trabajar video o para corregir los fotogramas de, de un video eh, basados en GIMP. Es un proyecto que ha avanzado poco, pero hay un montón de programas que se han basado o han utilizado tecnologías que, que empezaron como, como ese proyecto. Después hay otros programas de, de animación eh, que esto me, me los han recomendado desde, desde una lista de programas llamado gráfica libre. Eh, Pencil 2D, Tupi, eh, para, anim, para animación. Eh, Tupi es un proyecto de, de Brasil eh, en el que eh, yo escribí un artículo diciendo, por fin, un, un proyecto de, de animación que reemplaza ciertas actividades comerciales y así me contestó personalmente, mí personalmente, ¡ay, gracias por difundirlo! Es muy loco, a veces cuando uno eh, en el blog difundís algo y te contesta el autor, o a veces al revés, alguien me dice, ¡ah, qué bueno lo que hiciste, mira, No sé, y lo hice compatible, me pasó hace unos días, ¡ah, hice los paquetes de iconos que funcionan en open source! Eh, Después, NATRON, consultando sobre Blender y composición Hay un montón de cosas de composición, Chroma Key, ese tipo de herramientas que se pueden hacer en Blender Pero hay gente que prefiere NATRON porque NATRON eh, permite importar ciertos plugins comerciales y, no comer y, y libres Entonces, es una herramienta que el programa es libre Y después, hay ciertos contenidos de filtros y cosas Bueno, que son tuyos, si vos los pagaste, aparte los puedes utilizar eh, yo personalmente estoy tratando de, de, de usar de concentrarme en Blender porque es muy poderoso y me resulta más práctico que ir dedicándome a, a, a diferentes software. Pero hay mucha gente que por una cuestión de migrar de otros programas ha, o ha utilizado este programa.